Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. <coughs> Lectura de la profecía de Malaquías. Llega el día, abrazador como un horno. Todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como paja. El día que llega los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia que trae la salud en sus rayos. Palabra de Dios. Te, Te alabamos, alabamos Señor. Señor. El Señor viene a gobernar los pueblos. El Señor, el Señor viene, viene a gobernar, a gobernar los pueblos. pueblos. Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales, con clarines y sonidos de, de trompeta, Aclamen al Señor que es rey. El, el señor, señor viene, viene a, gobernar a gobernar los pueblos. Resuena el mar y todo lo que hay en él, el mundo y todos sus habitantes. Aplaudan las corrientes del océano, griten de gozo las montañas al unísono. El, el Señor, señor viene, viene a gobernar a gobernar los pueblos. A los pueblos. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará el mundo con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor, el señor viene, viene a, gobernar a gobernar los pueblos. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Tesalónica Hermanos, les ordenamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que lleve una vida ociosa contrariamente a la enseñanza que recibieron de nosotros porque ustedes ya saben cómo deben seguir nuestro ejemplo cuando estábamos entre ustedes, no vivíamos como gazanes y nadie nos regalaba el pan que comíamos. Al contrario, trabajábamos durante día y noche hasta cansarnos con tal de no ser una carga para ninguno de ustedes. Aunque teníamos el derecho de proceder de otra manera, queríamos darles un ejemplo para imitar. En aquella ocasión los impusimos esta regla, el que no quiera trabajar, que no coma. Ahora, sin embargo, nos enteramos de que algunos de ustedes viven ociosamente, no haciendo nada y entrometiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajen en paz para ganarse su pan.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 aquí Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y nos trae la paz. Dichosos los invitados a la Cena del Señor. Señor, no yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.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 Ningún temor, yo te hablaré, de amor y paz, y te atraeré. Yo seré que apague tu maldad, todas tus llagas curaré, y rocío yo seré que apague tu maldad. Mi dicha es estar cerca de Dios y poner mi refugio en el Señor. Oremos. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria, aumente la caridad en todos nosotros. El que vive y reina por los siglos de los siglos, Amén. el Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Acompañamos espiritualmente también a tantos hermanos que peregrinan a Florida en este día en el cual la Virgen, Nuestra Señora de los 33, patrona de nuestra patria, nos convoca. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Este... ¡Gracias!